Estamos en los Pirineos, en Huesca. Hemos venido con esta pedazo de autocaravana desde Barcelona. Sunlight y 68 creo. Vamos a hacer un viaje de montaña y de surf. Empezamos por los Pirineos, luego nos vamos a los Pirineos franceses, quizás Zarauz, y luego subiremos al País Vasco francés, a la zona de Osegor, para finiquitar el viaje. Como veis, no sabemos exactamente lo que vamos a hacer, pero lo bueno es que como vamos con la autocaravana, nuestra casa está donde esté ella y podemos hacer lo que queramos durante la semana que la vamos a tener. ¿Quieres enseñarnos la caravana, Alex? Sí, dame. Yo enseño este trazo, el bad boy. La autocaravana es para cuatro, pero la verdad es que tiene un espacio que flipas. Bueno, tiene mucho sitio por todas partes, pero algo muy importante y por lo que voy a empezar es el maletero. Mira aquí. Maletas, skate, tablas, sillas al fondo. Bueno, son dos tablas, hay un skate aquí, hay otro al fondo, hay maletas. Y hueco de sobra uno. Así no tienes toda la mierda por medio de la autocaravana. De hecho, os la voy a enseñar. Admito que la hemos limpiado un poquito antes de enseñarla. Welcome to my crib. Aquí tenemos, para estar sentados, pero cómodo adelante conduciendo. Los pasajeros se sientan aquí pasajeros. atrás, también con mucho espacio, una mesa. Hay cinturones El por aquí. Sin cinturón. Y tenéis otra vez un montón de espacio de almacenamiento para la comida, papel higiénico. Por si no hay un río donde limpiarse. ¿Qué sois de los que os limpiáis con agua después de cagar o solo con papel? Buena pregunta. La mayoría de España solo con papel. Si te cayera caca en la cara. Te la limpiarías solo con papel. Más espacio de almacenamiento. Y aquí viene la parte de fregar y de cocinar. El espacio de Alex, el chef. ¿De verdad? Cuidado que se va a caer los dátiles. ¿Ahora o no? Abre. Ya la tenemos cargadísima. ¡Eh! ¡No se ha caído! Gazpacho, leche de avena, arándanos, fresas, dátiles. Como no, dátiles. Primera cama. Esto es la suite, le llaman. Súper, súper amplia. Tiene baño privado. Bueno, paso. Pasa. Bueno, donde estoy, aquí… Esto se estira y se hace más cama. Sí. Para que lo Es una cama gigante. Esto se convierte en una cama gigante. Baño. Eh, baño. Ducha. Ducha. Y… ¿Qué más? Ah, sí. Hay otra cama aquí. Sí, hay otra cama. Esto se baja y aquí hay otra cama. Dicho esto, vamos a aprovechar que tenemos una casa que viaja con nosotros, nos hemos venido hasta la montaña, pero hoy no vamos a dormir en la autocaravana, vamos a dormir en la montaña, así que vamos a empezar la ruta. ¡Sorpresa! ¡Adivinad quién se ha autoinvitado! No bueno, te deshacemos de ella? <risa> para ahí dentro. Sí que Dios. había sitio en este maletero, ¿eh? Venga, va, coge tu mochila y vámonos. Vale. Después de este sketch tan realista, seguimos. Se nos está haciendo de noche. A pesar de que la ruta no es súper larga, hemos empezado demasiado tarde. Aquí está el camino principal, enséñalo. Lo enseño por ahí, y sigue subiendo, a ver enfoque. sigue subiendo por ahí, no, pero se ve. Hemos visto que en Google Maps había un atajo, así que lo hemos cogido, esperemos no perdernos. Mirad, qué locura de vistas. Vale la pena hasta que atardezca por el camino, y Miquel sigue subiendo por ahí. Estamos, ya hemos llegado al refugio. Después de unos 45 minutos andando, no ha sido muy duro, la verdad. Súper easy. <risa> no te estabas quejando hace dos minutos. Eh, pero era posible. Foja, le has tirado otro peo. Bueno, se me ha escapado. Estoy malito de la tripa? Sí, traemos a Alex, malito de la tripa. Imaginaros vivir en una caravana con él y sus pedos. Pero se me van a pasar, no me digas eso. Yo tengo un poco de miedo por esta noche, Alex. No, no, voy a cagar. Tengo ganas de cagar, así que todo se solucionará. No me refería a eso. <risa> Me refiero a que normalmente siempre hacemos las caminatas en pleno verano. Y ahora aquí estamos, wow. a principios de mayo. ¿Eso es la llanura que se ve al fondo? ¡Oh! es brutal! Hostia, se ve espectacular y con la cámara, espera a ver si consigo que se vea, no se ve, pero... ¿Subimos allá arriba? A ver? Mira, ver sí, si sí, estoy subiendo el piso. Vale, no parecíais esto, pero con el ojo humano es espectacular. Oh, se ve muy raro todo eso plano ahí al final. Ya está full nevado, eh. Lo siento por el ruido que os estoy poniendo, chicos, pero tenéis que ver esto y es la única forma. Gracias a las cámaras del futuro que nos permiten verlo todo. Es de pura noche y se puede ver en el vlog, ¿eh, Miguel. Eh, sinceramente, se ve casi mejor que con el ojo humano ¿eh, en el vídeo. Me... Wow. Os quedáis hasta mañana por la mañana para poder ver este espectáculo como es debido. Nosotros seguramente vamos a cenar, a montar nuestros sacos y a dormir. Hemos hecho house tour de la autocaravana. Ahora hay que hacer house tour de dónde vamos a dormir hoy. Welcome to my crib. Bienvenidos a este amplio refugio de montaña. Empezamos por la primera salita el trastero, donde tenemos todo lo que uno puede necesitar para limpiar su casa, un colchón extra por si vienen invitados, cerillas, vaselina, por si la noche se pone muy loca. La siguiente estancia es el comedor, una mesa para 1, 2, tres y cuatro personas con vistas a la montaña espectaculares. Por aquí tenemos una zona que aún no he entendido muy bien. Perchero para los invitados. Aquí tenemos el primer dormitorio, una cama king size con todas las comodidades que podáis imaginar. Tiene colchón viscoelástico de putísima madre y almohada viscoelástica. Puedes elegir, tiene dos almohadas, la de abrazar y la de la cabeza. Viene con leña incluida, aquí, no menos importante, una amplia chimenea para calentar, hacer barbacoas o lo que se necesite en la casa. Realmente, esto era para calentar antiguamente, hoy en día contamos con calefacción centralizada así que ya no se usa mucho, solo para hacer cosas. Tenemos la otra habitación, esta en este caso es una suite, cuenta con baño privado. Allá afuera. Y otro colchón viscoelástico y acceso premium a la nevera de vinos. el vino que puedas necesitar, desde un Rioja a un Vega Sicilia, sin ningún problema. ¿Cómo no lo vamos a pasar esta noche? ¡Uh! Ya, ya está bien de bromas, hace bastante buen tiempo, no sé qué piensas tú, Miquel, no, no, no hace mucho frío, Yo no estoy en su de... ya es mayo, así que no vas a poder probar lo que es el frío en la montaña aún, Paula, porque creo que no va a hacer mucho frío. ¡Qué pena, Alex! <risa> vamos a dormir refugiados. Eh, cosa que normalmente, si nos seguís, ya sabéis que no lo hacemos. Mm, creo que preparamos las camas, Mikel, y a dormir. Ahí cenamos. No, cena, tengo hambre. Pero primero la escamas o la cena. La cena. Buenas noches tallas con mucho calorcito. Otra mañana cocinar. <risa> Tenemos compañía por aquí. Hoy en el menú, What setas, champiñones y pasta de lentejas. Como lo oyen, señores, cómo lo oyen. Y para tener menos que fregar, utilizo los platos que voy a usar para comer. Muy bien, es un genio cómo podéis te observar. Tenemos la cocina en casa también, de gas. Tengo la puerta abierta, pero voy a abrir esta ventana a modo extractor también con tres fogones que nos permiten hacer las verduras a la vez que la pasta. Como la pasta tarda 8 minutos, voy a poner primero la verdura, un poquito de aceite. Y cuando digo un poquito, igual es un poco más que un poquito. Y la verdad es que es la hostia, porque tiene la cocina incorporada, no hace falta ni sacar camping gas ni nada, solo sacas el mechero, le das al gas, cortas tus verduras en una mesa que tienes ahí y te pones a hacer tus verduritas. Y mientras Alex cocina, yo voy a desplegar el toldo y a preparar la mesa aquí fuera para comer. Comida lista para ti. Gracias. Para Paula. Pasta con chapillones para comer al aire libre. Este sí es lujo. Va de 1 a 5 taquitos. ¿Cuánto le pones, Alex? Medio. Disfrutando mucho este viaje muy a gusto. La verdad es que no hay nada como viajar en autocaravana. Y, por cierto, que no lo hemos dicho antes, pero si queréis alquilar con Caravaning City, eh, les escribís y, muy importante, decís que venís de nuestra parte. decir que venís de parte de los Boyset y os harán un descuentito. Yo voy a quedarme aquí disfrutando de la vida, contemplando el sol que me ilumina la cara, mientras vosotros veis este vídeo. Seguimos con la aventura, chicos. en el río Urredera, un paisaje un poco más tranquilo después de la montaña en la que hemos estado y creemos que es bastante bonito, lo vamos a descubrir ahora. Es lo guay de viajar en autocaravana, que puedes ir sin parar de un sitio a otro, duermes en la autocaravana, tienes ahí toda la comida. Eres muy flexible y te adaptas al tiempo, si hace mal tiempo en un sitio puedes ir a otro. De hecho sí, estábamos pensando que si hacía mal tiempo aquí nos íbamos a surfear a Oseguar, pero hace buen tiempo así que hemos venido aquí iremos y... próximamente. Es de decir, que nosotros disfrutamos de algo muy guay y es que tenemos calefacción y agua caliente. Porque fuera no hace mucho frío. Se está de locos. Porque fuera hace mucho frío. ¿Hace mucho frío? ¿Ha dicho que no hace mucho frío? Eso has dicho, creo. Fuera hace mucho frío, sí. Hay lujo, mucho más lujo que en otros muchos sitios que hemos dormido <risa> en esta autocaravana. Ahora, si me dais un poquito de intimidad, me voy a duchar. ¿Es que hay, hay que ducharse rápido para dejar agua para los demás. La única parte que no dependía de nosotros, que era traerse una tabla. no ha sido cumplida. Misión fallida. Camiseta, por favor. Sacrificamos a esta. Ya está medio sí. podrida. Me da, sí. medio la, <risa> Me da por la montaña. La ah, genial, ideal. La camisa más sucia que teníamos es la que vamos a usar para limpiarnos desde recién salidos de la ducha. Se te ve la cuca. Sí. <risa> ¡Ay! Es la, es la banda sonora del viaje, cuando edites el vídeo Mira, es de canciones. Tengo, con suerte, tengo suerte de que yo duermo allá adelante. Y de qué Espérate. <risa> Chao. Pero Miguel las vibraciones llegan igual. Ahora sí, vamos a bajar la cama. ¿Cómo se baja, tío? Tío. A fuerza. Es que sí, si bien. hago mucha fuerza lo rompo. Voy a algún botón para que no se caiga sola igual va bloqueada. bloqueado. Claro tú, Alex. Ah. De 36 años. Te lo recuerdo. Achtung, warden, va absbecken, de Hubets day, Belenturon, aschalten... Ahora. Es ah. sol, my friend. Es sol en die technique. It's, it's easy. <laughs> Hostia, chaval. Alujazo. Lots of muscle. No technique tío, hay mucho espacio. Y se tapa automáticamente, se tapa toda la luz, de todas partes. ¡Qué maravilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar esta noche! Ahora sí. Oh, es espectacular, ¿eh? Después de esta noche en el refugio voy a dormir como un bebé. Buenas noches, familia. Yo me voy a dormir. Apágame la luz. <risa> Let's just...